Este que os presentamos aquí es el colchón Harmonic de Relax. Un colchón que en una escala de 1 a 6, en donde 6 sería lo más firme, tiene firmeza 4. Su muelle de hilo continuo, bicónico, en forma de reloj de arena. Sus 29 centímetros de grueso y su refuerzo perimetral lo hacen válido para personas con sobrepeso. Cuenta con acolchados viscoelásticos y de alta espumación. Su tapizado es stretch y está tratado con Higienic. ...que le protege de humedades. El colchón Harmonic de Relax... ...es un colchón igual por ambas caras... ...para mejorar su rendimiento... ...y alargar su durabilidad... ...te recomendamos que lo gires... ...a los tres meses de uso... ...y después lo voltees... ...y así sucesivamente... ...es un colchón que por su composición... ...puedes apoyar sobre bases rígidas... ...o somieres de láminas... ...pero eso sí... ...úsalo siempre con fundas protectoras... ...o cubre colchones... ...transpirables e impermeables... ...de esta forma evitarás apelmazamientos... ...humedades y alargarás la vida de tu colchón...